Hoy hablamos sobre eh, la economía digital en expansión. ¿Qué viene detrás? Pues con el experto, así que acompáñenos.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 Tiempo. Ya mismo se acaba el primer mes, parece que recién estábamos terminando el año, pero bueno, así pasa, así tan de rápido y así tan de rápido viene esta economía digital, que es un tema que vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado. Así que les invito a que se queden hasta el final. En todo caso, antes de entrar en materia, ya saben siempre... Recomendarles a nuestros auspiciantes que en este caso pues, es la Cooperativa Andalucía que está eh, pendiente de la reactivación económica y ha lanzado créditos de consumo y de microcréditos con tasas muy competitivas en el sector. Les dejo en las notas del programa y también al doctor Mario Viteri, cirujano oftalmólogo pues que tiene su consultorio y ahí también les dejamos en las notas del programa los enlaces para que puedan comunicarse con el doctor. Adicional, ya saben que dentro de kateman.com eh, tenemos las mentorías eh, leads for sales, que son mentorías pensadas para aquellas empresas profesionales, CEOs que deseen implementar un sistema de generación de leads dentro de LinkedIn. Leads calificados, pues de manera constante para que puedan aumentar esa facturación. Así que ya saben, kateman.com es las mentorías Pueden ver muchísima más información. Y la última, antes de esa, bueno, que ahora ha habido cuatro mensajes, es eh, que si necesitas aumentar tu tasa de cierre, también tenemos una solución en de que son los K-closers. Nosotros entramos como cerradores de ventas al final del embudo para ayudarte a aumentar esa tasa de cierre y cumplir esas ventas. Así que echarle un vistazo. Estas son soluciones realmente pensadas para negocios B2B con eh, ventas high ticket. Así que bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia y quiero dar la cordial bienvenida a Julio César Ruiz. Julio César, gracias por estar aquí en el podcast. Por favor, Katia, el, el, es un placer, te agradezco muchísimo la invitación y espero que sea este, lo más productivo para tu audiencia lo, los temas que abordemos en esta entrevista. Segurísimo que sí. Pues bueno, hoy vamos a hablar de economía digital en expansión. Bueno, antes eh, antes de entrar en materia, eh, mi querido Julio César, por favor, si te presentas, ¿quién es Julio César y a qué te dedicas? Bueno, actualmente estoy me, me dedico a ser analista de negocios en una empresa de tecnología regional en Latinoamérica con sede en Chile. La compañía se llama Upayments. Eh, y, y también tengo algunos emprendimientos personales vinculados más que nada al mundo de las criptomonedas, este, haciendo consultorías, capacitaciones, talleres, y, y, y, y soy miembro de una ONG argentina, que es Bitcoin Argentina ONG, que nos dedicamos a hacer capacitaciones gratuitas, abiertas para todo el público, hablando de, eh, de todo este tema de la nueva economía digital y particularmente de Bitcoin. Genial, genial. Bueno, como ven, este, gracias nuevamente Julio César. Eh, a la audiencia pues traemos siempre eh, invitados experimentados eh, eh, con mucho tiempo que nos van a aportar muchísimo valor. Y gracias nuevamente Julio César por estar aquí. Y bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Eh, la tecnología y hace años atrás el Internet era algo que nadie se pensaba que iba a tener el impacto que tiene ahora, ¿no? Donde se descentraliza y digamos se democratiza la información y ha sido algo pues beneficioso para muchos bajo este contexto ahora eh, se escucha eh, este tema de los bitcoins del el blockchain se utiliza eh, los términos de esta de las finanzas descentralizadas que mucha gente es de, como hablarle en chino digamos que esto se puede comparar con lo que pasó hace años atrás con el internet viene a democratizar el tema pues de hablando de economía las economías la finanza para beneficio de muchos bien Déjame que te haga una pequeña introducción que creo Bien. que le va a servir mucho a la audiencia para entender lo que está sucediendo y, y cómo nos afecta como personas. Por favor. Yo particularmente vengo de 30 años de trabajar en el mundo financiero tradicional. ¿Sí? Fui, trabajé en banca, eh, lideré procesos de transformaciones este, importantes allá por la década del 2000 eh, y siempre vinculado al sector financiero tradicional. Eh, obviamente... Estando en el sector financiero tradicional, uno se rige con esos parámetros, tiene, este, con esos mapas mentales propios de la industria financiera, y hace muchos años, cuando vinculado a la tecnología, empecé a entender y a escuchar de lo que sucedía con el Bitcoin y demás, lo, la verdad es que lo subestimé. ¿sí? Como creo que mucha gente lo ha venido haciendo y, y lo sigue haciendo hoy. Eh, no le presté atención, eh, supuse que era una burbuja, supuse que era algo que tenía que ver con algún, gru algún, algún grupo de... de, de de loquitos que andaban por el mundo haciendo cosas extrañas. Claro. Eh, y a medida que pasaron los años... Julio César, eh, eh, perdóname que te corte, pero sí. se me fue tu imagen del de, de, vídeo. Por favor, si lo puedes activar nuevamente. Eh, genial. ¿Ahora sí? Ahí estamos, sí. Ya, y mil disculpas. Eh, sí, continúa, por Bien. favor. Bueno, entonces, este, básicamente lo que ha venido sucediendo de, de, de, en, en, en una forma permanente ha sido una transformación que, que, que, que nace de, de Claro que sí ¿Se nos sube un momentito el internet? Eh, cuando hablemos ahora de, de criptomonedas la criptomoneda se basa en conceptos que no son nuevos no son nuevos. La criptografía no es nueva. La criptografía existe hace muchos años eh, y es uno de los principales conceptos que se aplicó a la hora de crear las criptomonedas. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque, en definitiva, hoy se ha transformado en una corriente que es no se puede frenar, digamos. Esta transformación digital que, que, que, que viene de la mano de las criptomonedas, las, y las finanzas descentralizadas y demás, es imparable. Y, y la adopción que está teniendo en el mundo tradicional ya también es imparable. Es decir... Ya hoy no se, no se está discutiendo eh, si esto vino, vino para quedarse o no. Lo que se está discutiendo en este momento es cómo unimos estos mundos. Cómo se unimos el mundo tradicional de las finanzas con el mundo de las criptomonedas. Uh -huh. Ahora, dentro de este escenario que tú mencionas y que vale, gracias nuevamente Julio por compartir, es algo que eh, para muchos de pronto fue una locura en tu tiempo, tú también lo pensaste, pero que sí. está ya presente, que es algo que son conceptos, digamos muy alineados con el tema de la tecnología y para aquellas personas que dicen, ay no, la tecnología para mí no es bueno, posiblemente deje o se mantenga bajo conceptos de que esto puede ser hasta un engaño, muchas veces la gente lo, sé, lo, lo ve así pero eh, y la obligación y de hecho, por eso estamos lanzando este tipo de contenido para que la gente comience a entender de que, como tú bien dices, no es algo que si vino o no a quedarse, sino que cómo lo adaptamos a la banca tradicional, a la economía tradicional. Y ahí es cuando surgen un montón de dudas. ¿Puedo yo comenzar a invertir si es que me capacito? Y ahí quisiera, eh, y me parece genial también que esta ONG que tú tienes, que luego nos compartas donde podemos irnos capacitando para ir entendiendo este este gran conocimiento pues que ya está que se está generando para nosotros también entrar a formar parte pero entremos un poquito en este concepto de las eh, finanzas o economías descentralizadas al final eh, ¿Se puede entender que una persona que ya entiende este proceso puede eh, actuar como su propio banco, generando interés, haciendo, eh, digamos, transacciones inteligentes? Mira, el origen de esta historia en el 2008, que es un famoso documento de este seudónimo, de esta persona con un seudónimo que es Satoshi Nakamoto, que yo recomiendo, a todo el mundo recomiendo buscarlo, leer ese documento, que no es técnico, es técnico, pero no es técnico, porque lo que describe ese documento es un concepto, como te digo, que no es nuevo, pero que es disruptivo. ¿Y, y qué es, cuál es el concepto, digamos? ¿Por qué no somos tan fundamentalistas, de alguna forma, el concepto sano, ¿no? La, de, de fundamentalista no los que estamos con las criptomonedas? Porque nace como una necesidad de generar un sistema que permita eh, manejar dinero electrónico y que ese dinero electrónico pueda ser transferido entre las personas. ¿sí? Eso es lo, lo disruptivo. Y, y ese concepto de poder yo administrar mi dinero con otra persona en forma directa, sin intermediarios, sin regulaciones, sin organismos nacionales, sin una banca, es decir, eso es lo disruptivo. Entonces, eh, la tecnología permite eso, dándole todos los niveles de seguridad que, que, que se necesitan para realmente este, montar una infraestructura de transacciones y una infraestructura monetaria. Hoy, eh, tantos años después, del 2008, 2009, que es cuando se hace la primera transacción de Bitcoin, a hoy, donde existen en el mundo más de 10.000 criptomonedas de todo tipo, color y especie, digamos, lo que es indiscutido es que la tecnología, particularmente blockchain, Sí, la tecnología blockchain, que es la que permite que se arme esta red descentralizada de transacciones, okay. es una tecnología disruptiva. Y, y, y la realidad es que eh, hay un concepto muy importante que tiene que ver, yo creo que tiene que ver con la historia de las crisis económicas de la humanidad y, particularmente, las últimas crisis del siglo XX: es que la gente quiere empoderarse y administrar su dinero, digamos. Eh, y uno de los principales, fíjate tú que uno de los principales impactos que tiene hoy la criptomoneda en el mundo no tiene que ver con la inversión, no tiene que ver con la inversión, tiene que ver con custodiar tu dinero, tiene que ver con que tú lo que ganas lo puedas poner en un medio, ¿sí? en este caso lo denominamos activos digitales, ¿sí? en general se, ya no se, lo, no se lo llama moneda, sino es un activo digital. ¿Qué es ese activo digital? Tiene portabilidad, es decir, yo lo puedo llevar donde quiera. No tengo que pedirle permiso a nadie para enviarte a ti un Bitcoin a través de una transacción que se hace desde mi celular a tu celular. Eh, y, y uno de los principales impactos que ha tenido esta criptomoneda, si buscas un poco las informaciones a nivel mundial, tiene que ver con que ha permitido que mucha gente pueda enviar remesas de dinero ¿sí? desde, desde los países donde la economía es fuerte, hacia los países subdesarrollados donde se necesita recibir ese dinero. Particularmente... Venezuela ¿sí? es uno de los casos más este, uno de los países de mayor adopción del mundo pero no porque la gente esté invirtiendo dinero en Venezuela sino porque lo está usando como una forma de poder dispon disponer de dinero que es transferido por otros venezolanos de todo el mundo eh, y eso se hace en forma individual es decir y acá se mezclan muchos conceptos Katia pero yo quiero reforzar uno que es la libertad financiera eh, nosotros estamos acostumbrados o porque el modelo así lo, lo, lo, lo, ha, lo ha construido, de que tú tienes que estar en un banco, ese banco está regulado por un gobierno, eh, ese gobierno está regulado por acuerdos internacionales, y en definitiva, tu dinero no es tuyo. Porque tú, si tú tienes que mandar hoy dinero a cualquier parte del mundo, tienes que cumplir con un montón de normas y mecanismos y costos que muchas veces lo hacen inviable. Hoy particularmente, sacar dinero de Argentina es casi imposible. ¿Sí? entonces ¿Por dónde entra la adopción? ¿Por dónde ha pegado la adopción de las criptomonedas? Por eso, por permitirle a la gente la libertad de poder de disponer de ese dinero y transferirlo libremente. Ok. Al momento de que nosotros podemos y a eso hablábamos de, de democratizar este poder como tú bien lo mencionas que antes estaba pues justamente centralizado en los grandes bancos y todas las transacciones se hacían a través de ellos y hasta ahora en algunos países y economías deprimidas pues funciona como tú dices en argentina que no puede sacar el dinero surgen estas nuevas tecnologías ahora eh, la mucha gente dice bueno y ahora esto será regulado estará regulado eh, en este país en el otro qué nos podrías decir al respecto? Bien, la regulación es, es un hecho que está llegando, eh, yo creo que es necesario, eh, pero está llegando del lado equivocado. En general, por donde primero están empezando las regulaciones en los países es por tratar de cobrar impuestos a las empresas que están haciendo posible que la gente acceda a las criptomonedas, particularmente los exchanges. Eh, entonces, eh, eso en lugar de alentar digamos, la adopción en un marco regulado donde yo compro criptomoneda con un dinero de mi banco y yo después puedo disponer de esa criptomoneda para, para lo que quiera empiezan a haber barreras de ingreso que tienen que ver con que te cobro impuestos con que te piden información de, de dónde sacaste ese dinero aún viniendo de tu propio banco vos decís, pero si mi dinero está en mi banco ¿por qué a su vez tengo, tienes que informar si ese dinero provee... Si, digamos a pesar de todo lo que se quiere hacer en forma transparente, los gobiernos están buscando colocar impuestos, eh, obligar a que la gente declare esas tenencias, es decir, control, control. Están tratando de controlar lo que en esencia nació para no ser controlado. Y, y ahí el concepto este de democratización colapsa con lo que los gobiernos están queriendo hacer. Eh, de todas maneras, eh, hay, hay países donde se está este, permitiendo la libre circulación y la libre utilización de las criptomonedas, caso Canadá, este, que es un... Como siempre, Canadá está a la vanguardia de todo. Eh, otros países donde se, hace la, donde se hace la vista gorda, digamos, se permite que o se opere, y, y, y se está buscando la forma de tratar de hacer algún tipo de regulación, básicamente a los exchanges, a, la, a las empresas, y ahí vamos a hablar de eso ahora, a las empresas que están colocándose al lado de la banca, ¿Sí? Eh, que, y, y tratando de unir esos mundos Es decir, permitir que yo transaccione desde, desde, desde los bancos hacia los exchanges Y los exchanges se unen al mundo de las criptomonedas Y, y, y ahí hay una relación media extraña Donde la banca eh, está perdiendo el negocio Y de a poco lo va, va a tener que empezar a, a ofrecer a sus clientes La adopción de criptomonedas Pero todavía hay, hay una cuestión, obviamente, legal y, y de regulación que lo impide pero digo, ese lugar está entre, entre el uso libre y, y, y sin control de la criptomoneda y el sistema cerrado del banco lo están ocupando las fintech a través de exchanges, digamos. En la Argentina solamente hay más de 20 y pico exchanges y todos los meses están apareciendo nuevos. Pero está ocurriendo un fenómeno muy particular, Katia, que es la integración de los dos mundos. Por ejemplo, eh, ya hay acuerdos a nivel internacional con Mastercard, con Visa, con PayPal, donde... Eh, independientemente que yo tenga un medio para tener mi dinero como una tarjeta prepaga o una tarjeta de débito, ya voy a poder empezar a utilizar, al momento de pagar, utilizar fondos que provean de mi billetera, digamos, o de mis ahorros en criptomoneda. Eso ya es una realidad. Eh, por eso te digo, cuando, cuando hablamos que esto no se puede detener y que hoy, más que combatirlo, lo que se está tratando es de ver cómo se unen estos mundos eh, eso está sucediendo en este momento. Hay una empresa argentina que es una startup también que fue muy exitoso, que eh, recibió muchos fondos internacionales para crear una una billetera donde yo puedo tener mis criptomonedas, pero esa, esa billetera me da una tarjeta Mastercard, por ejemplo. Entonces yo voy a un comercio y puedo utilizar los fondos que tengo en criptomoneda. Para el comerciante es transparente, sigue siendo dinero fiat del sistema tradicional, pero yo... Puedo, puedo usar fondos que son de criptomonedas. Ahora, fíjate lo que, tuvo, lo que tuvo que pasar. Esta empresa hace un mes, más o menos, dos meses, se fue de Argentina y se instaló en El Salvador. Justamente porque El Salvador es, una, es un país que está este, permitiendo y, y oficializando el uso de las criptomonedas. Y en la Argentina lo están persiguiendo. Entonces, eh, nada, la economía tú sabes que se va adaptando, se va, se va reinventando, Claro. Pero acá hay algo muy importante Que esto lo está traccionando la gente No lo están traccionando los gobiernos No lo están imponiendo un, un, un, este, Grupos económicos Es la propia gente La que está forzando que esto suceda ¿sí? eh, Con lo cual eh, Si hablamos de transformación Lo que está sucediendo y lo que vamos a ver Particularmente en el año 2022 eh, Yo estoy trabajando en un proyecto En Chile específicamente para esto Es que el usuario que sigue dependiendo de la banca tradicional pueda tener integrado en su sistema, en su aplicación, en su cuenta, pueda tener integrada eh, sus ahorros en criptomonedas. Genial, genial. Y esto, bueno, digamos que como tú bien mencionas, estos proyectos eh, muy seguramente se van ampliando por la necesidad de que la propia eh, gente, las propias personas lo exigen porque ven el potencial de ya no depender de una sola persona. Y es justamente el tema de democratizar. Ahora, eh, hay mucha gente y, y, y, y siempre, bueno, estos temas nos van a llevar demasiado tiempo y el tiempo va en contra, estamos ya casi por terminar. Pero una eh, última, una de las últimas preguntas. La gente dice, bueno, ¿cómo se puede generar ese valor en las transacciones? ¿Y cómo? Porque ya se ha visto que tú inviertes y después por invertir te dan una especie de interés. ¿Cómo entender, digamos que para las personas que toda la vida hemos estado en el sistema tradicional, entender que se puede generar más valor por el propio dinero que tú tienes, ¿cómo entender un poco eso y cómo tú dirías que deberían ser los pasos de las personas que de pronto recién están empezando a escuchar estos términos que deberían hacerlo de manera eh, responsable eh, para eh, conocer este gran mundo y pues tampoco dejarse, porque puede haber el caso de que si no conoces pues hay un riesgo y en todo lado hay un riesgo para no eh, sí. dejarse embaucar y temas de fraudes y esas cosas. Excelente pregunta. Es, me parece que es la mejor forma de cerrar esta nota es la siguiente. Yo, normalmente, hay dos, no consejos, pero hay dos tips que son hoy una ley. Primero, no te tientes a que nadie administre tu dinero. Okay. Particularmente que nadie administre tus criptomonedas. Segundo, si alguien te ofrece rentabilidad garantizada, también ten mucho cuidado porque puede ser un fraude. Digamos, si hay algo que caracteriza a la criptomoneda y tengo que decirlo, es la volatilidad. ¿Sí? La criptomoneda hoy depende de distintos factores, de que Elon Musk haga un tweet, de que un gobierno haga una declaración en contra o a favor, de que China prohíba la criptomoneda, etc. Hay muchos factores externos, que eso es eh, digamos, tiene que ver con el, lo que se denomina análisis fundamental, digamos, no es técnico, fundamental, es decir algo le pega al mercado y eso cambia el valor y la cotización. Uh -huh. Con lo cual, la volatilidad es cierta. Pero lo que también le pasa es que la, los países hoy tienen una economía volátil. Uh -huh. Estados Unidos tiene inflación. Algo impensado hace unos años atrás. Argentina tiene un promedio de 50% de inflación anual. Entonces yo le pregunto a veces a la gente, ¿Tú tienes miedo de que Bitcoin caiga un 10% o que suba un 30%? pero no tienes miedo de que tu moneda se devalúe el 50% anual en forma permanente. Entonces, me parece que tiene que ver con, como te decía al principio, cómo estamos educados y cómo estamos acostumbrados a ser rehenes de un sistema que no nos da ninguna alternativa más que relajarnos y dejar que suceda, que los impuestos aumenten, que la inflación suba, sobre todo en Latinoamérica, digo, ¿no? Claro. Eh, entonces, dos, dos tips eh, desconfiar cuando uno le ofrecen tú de, dame tus criptomonedas invierte tus criptomonedas conmigo no es la filosofía de la criptomoneda la tenencia de la criptomoneda en esencia es eh, de las personas, es de cada uno de nosotros y segundo, que nadie te garantice que te va a dar un 20% de rentabilidad mensual porque es mentira, digamos, es imposible entonces, tercer tip como hemos hecho todos leer buscar en internet, investigar Tomar capacitaciones. Hay muchos cursos gratis. Hay muchas capacitaciones gratuitas para entender eh, todos estos conceptos que yo te estoy diciendo así rápidamente. Eh, preguntar. Hay muchísima gente ya a nuestro alrededor, familiares, amigos, profesionales, amigos que ya empiezan a conocer. Y hay que ir con cautela. Eh, hay que ir con mucha cautela. ¿sí? Eh, digamos, y te hago este ejemplo que es extremo. Eh, hoy las criptomonedas no es para yo cobré mi sueldo, la invertí en criptomonedas y espero sentado porque a fin de mes voy a ganar plata. No, no es para eso. No es para eso. Es... Sí, dime, dime. No, no. Es, es simplemente un, un, un, como hablamos de activos digitales en un momento, es si tengo algún fondo disponible y quiero diversificar mi cartera, eh, y de lugar de tener un plazo fijo, o, o comprar acciones, o comprar bonos, bueno, ¿por qué no también guardar un poco de ese capital que tengo excedente y guardarlo comprando alguna criptomoneda? Hay criptomonedas que son. Estables, las famosas stablecoins Que son uh -huh. criptomonedas que están atadas A la cotización del dólar y que no se desvalorizan ¿Sí? Eh, y hay criptomonedas como el caso Bitcoin Ethereum y otras tantas más Que sí, tienen fluctuaciones eh, Pero bueno, hay que entender esos ciclos Y hay que entender que hace Un año, si tú hubiéramos estado hablando contigo Hace un año de criptomonedas El Bitcoin estaba en 17.000, 20.000 dólares Llegó a estar en 69 Hoy está en 42 Entonces eh, hasta ahora, y esto sí es análisis técnico, que lo podés comprobar mirando cualquiera de, los, de los, este, las plataformas que te permiten las cotizaciones históricas, hasta ahora, a nivel interanual, el crecimiento de Bitcoin y, y todas las criptomonedas ha sido positivo. Pero digo, eh, hay que verlo con esa visión. ¿Sí? Claro, claro que sí. Bueno, y yo te agradezco, Julio César, o ha sido tan práctico, tan, eh, eh, digamos, pedagógico lo que nos has explicado, entendiendo Gracias. de que debemos abrir nuestra mente sí. y... Eh, eh, eh, una de las cosas valiosas que has dicho es comenzar a leer, a capacitarnos, a preguntar, a indagar y pues a no pensar que esto también es una varita mágica que yo hago no. que otra persona administre, que no tengo ni idea de cómo hacerlo y que eh, pues eh, al momento de que yo no, no conozco más, pues sabré medir el riesgo y pues como tú dices, si alguien tiene un margen, una rentabilidad eh, eh, eh, aparte, pues que pueda distribuir ese, ese potencial, esos ingresos en, en, en esta fuente de los bitcoins. Ahora, eh, eh, dos últimas preguntas. ¿Alguna sí. fuente, y, y de paso, si nos puedes dar, de parte tuya, algo que ustedes estén haciendo para generar contenido, para comenzarnos a informar? Y también luego, ¿dónde te podemos encontrar? Porque seguramente muchísima gente querrá, luego de esto, hablar contigo. Perfecto. Yo le, le, le, te puedo pasar un un chivo, como se dice, una publicidad, claro, este, para, claro que sí. para promocionar este, una organización de la cual yo pertenezco, y que como te decía, damos capacitaciones gratuitas, se llama bitcoinargentina.org, ¿sí? es una ONG, eh, ahí van a encontrar eh, un montón de, de, de, de, de cursos, eh, todos los jueves se dan, por ejemplo, ya hace casi dos años que todos los jueves a la noche se dan charlas gratuitas introductorias, yo soy uno de los speakers de esas charlas, este, a veces, eh, y la verdad que está pensado para la gente que no tiene que saber de economía, no tiene que saber de tecnología, sino que entienda lo que está sucediendo y, y que se lleve tips para seguir estudiando, investigando, y para que sus primeros pasos no, no sean traumáticos ni sean frustrantes, digamos, ¿no? Genial, genial. Con esto nos quedamos para que comencemos a, esto, a a abrir la mente a este nuevo paradigma, a esta nueva forma de ver la economía, las finanzas, que como bien dice Julio César, no hace falta ser experto, pero sí que por responsabilidad y por una visión a futuro debemos comenzar a investigar. Así que, bueno, esto va a quedar, este enlace, pásame por favor, el enlace para ponerlo en las notas del programa. Y aquí directamente, Julio César, ¿en dónde más te podemos encontrar? Yo tengo una... Eh, ¿Me pueden... Pueden consultarme por mi nombre completo, me pueden mandar a escribir a juliocesarruisrueda.gmail.com okay. eh, y después te voy a pasar también el link a un okay. sitio web donde, donde se pueden contactar conmigo. Perfecto, y esto bueno, va a quedar en las notas del programa, así que nuevamente Julio César, valiosísimo todos los tips, la información que nos has dado, nos sigues abriendo la mente bajo este gran universo que, está, eh, que ya está